Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto verbos terminados en ar video número 4. Imperfect tense verbs ending in ar video number 4. Aumentar to increase. Yo aumentaba. Tú aumentabas, él, ella, usted aumentaba, nosotros, nosotras aumentábamos, vosotros, vosotras aumentabais, ellos, ellas, ustedes aumentaban. Tú aumentabas las ganancias de tu empresa en poco tiempo. Averiguar, to find out. Yo averiguaba, tú averiguabas, él, ella, usted averiguaba, nosotros, nosotras averiguábamos, vosotros, vosotras averiguabais, ellos, ellas, ustedes averiguaban. Él averiguaba el número ganador de la lotería.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 bajar, lower. Yo bajaba, tú bajabas, él, ella, usted bajaba, nosotros, nosotras bajábamos, vosotros, vosotras bajabais, ellos, ellas, ustedes bajaban. Nosotros bajábamos las escaleras muy rápido. Besar, to kiss. Yo besaba, tú besabas, él, ella, usted besaba, nosotros, nosotras besábamos, vosotros, vosotras besabais, ellos, ellas, ustedes besaban. Yo siempre besaba al bebé cuando se quedaba dormido. Borrar. To erase. Yo borraba. Tú borrabas. Él, ella, usted borraba. Nosotros, nosotras borrábamos. Vosotros, vosotras borrabais. Ellos, ellas, ustedes borraban. Vosotros borrabais los errores en el cuaderno. Brincar. To bounce. Yo brincaba, tú brincabas, él, ella, usted brincaba, nosotros, nosotras brincábamos, vosotros, vosotras brincabais, ellos, ellas, ustedes brincaban. Vosotras brincabais mucho en la clase de educación física. Bromear, to tease, yo bromeaba, tú bromeabas, él, ella, usted bromeaba, nosotros, nosotras bromeábamos, vosotros, vosotras bromeabais, ellos, ellas, ustedes bromeaban. Ellos bromeaban todo el tiempo en la escuela. Buscar, to look for, yo buscaba, tú buscabas, él, ella, usted buscaba, nosotros, nosotras buscábamos, vosotros, vosotras buscabais, ellos, ellas, ustedes buscaban. Ellos buscaban las llaves del carro en mi apartamento. Cambiar, to change. Yo cambiaba, tú cambiabas, él, ella, usted cambiaba. Nosotros, nosotras cambiábamos. Vosotros, vosotras cambiabais. Ellos, ellas, ustedes cambiaban. Ustedes cambiaban las camisetas por otra talla. cargar, To charge or to carry. Yo cargaba, tú cargabas, él, ella, usted cargaba, nosotros, nosotras cargábamos, vosotros, vosotras cargabais, ellos, ellas, ustedes cargaban. Él cargaba todas sus cuentas a su tarjeta de crédito. charlar, tu chat. Yo charlaba, tú charlabas, él, ella, usted charlaba, nosotros, nosotras charlábamos, vosotros, vosotras charlabais, ellos, ellas, ustedes charlaban. Ella charlaba con sus padres por teléfono. Este es el círculo del imperfecto de los verbos terminados en AR número 4. Aquí tenemos 12 verbos. Comenzamos con aumentar, averiguar, ayudar, bajar, besar, borrar, brincar, bromear, buscar, cambiar, cargar y charlar. Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos con los, las 12 raíces de estos verbos para conjugarlos en tiempo imperfecto. Spanish Verb Conjugation, la conjugación de los verbos en español.